Los objetos de aprendizaje son los elementos principales de cada unidad. Esta es la pantalla de inicio pantalla principal. Cada objeto tiene una presentación de la unidad, contenidos y actividades. En esta pantalla está el botón de ayuda donde se puede consultar el tutorial de navegación. En la parte superior la pestaña Recursos muestra algunos enlaces y documentos de interés. Para habilitar el botón de contenido, debe explorar todos los ítems de la presentación de la unidad. Estando dentro de los contenidos, puede avanzar con las flechas Siguiente y Atrás. También puede navegar entre subtemas con el botón Ver Contenido. Los iconos que aparecen en la parte inferior son indicadores de avance que le permiten saber en qué parte del subtema se encuentra. Todos los botones tienen etiquetas con su nombre para facilitar su uso. Para volver a la pantalla principal, dé clic sobre el botón Inicio. Dando clic en actividades se despliega un mensaje que explique en qué consiste la actividad para esta unidad. Estando en esta pantalla tienen la opción de iniciar o volver a la pantalla principal.